El presidente de Rusia le ha enviado una fuerte advertencia al mundo. Joe Biden se prepara y advirtieron que Nicolás Maduro saldrá en serios problemas por ayudar a Rusia. Vamos a empezar con los titulares más importantes. El canciller ruso dio una fuerte amenaza a Estados Unidos y al mundo. Rusia advierte a Biden que una guerra nuclear devastadora habrá en respuesta a las sanciones que le impusieron a Rusia. El mismo presidente Vladimir Putin dio la orden de que buques y submarinos nucleares empezaran los ejercicios militares. El mundo se prepara para la tercera guerra mundial. Han desplegado 800 tanques para el ataque letal a Kiev. Han rodeado la capital. Bueno, y otro titular, mucha atención. El gobierno de Joe Biden empieza a rodear a Nicolás Maduro cuando advirtieron que es una amenaza para Colombia. Radares suministrados por Rusia que llegaron a Venezuela están vigilando inmediatamente a Colombia y a siete bases militares de Estados Unidos que se encuentran en territorio colombiano. Algo está a punto de suceder contra Maduro. Bueno, y el último titular para dar inicio a estas noticias confirmado. Se preparó y se dio a conocer un ataque que se generó contra el presidente de Ucrania para eliminarlo. Ya denunciaron esto y confirmaron que esta orden venía desde Rusia. El presidente Vladimir Putin ha dado la orden de objetivo militar al presidente de Ucrania. Lo quieren eliminar. Vamos a dar inicio a estas noticias. Los invito a suscribirse a este su canal informativo Noticias Mundiales al día. No se les olvide activar la campanita campanita de notificaciones, marcar la opción donde dice todas para que le llegue las nuevas notificaciones y empecemos con las noticias. El gobierno de Rusia ha enviado una amenaza mundial. Señoras y señores, nos preparamos para la tercera guerra mundial. Es la información que nos ha llegado cuando el canciller ruso, Sergei Lebrov, aseguró que Rusia advierte a Joe Biden que una guerra nuclear devastadora habrá en respuesta por las sanciones que le impusieron a Rusia, mi gente, y eso no es todo, están, siguen en este momento enviando tropas a Ucrania, Rusia trata de eliminar la capital, mi gente, con bombardeos y esto es lo que se está generando en este preciso momento ya confirmaron la orden fue sacar su armamento nuclear con submarinos que ya están en este momento en entrenamiento y asegura que apuntan a varias partes del mundo, hasta en Estados Unidos, mi gente, la atención ha subido total, también se confirma que 800 tanques en este momento están rodeando Kiev, la capital de Ucrania, se preparan en este preciso momento para entrar, en donde aseguran que están dando la orden, Rusia ha dado la orden de un ataque total a Kiev, sí, señores Vladimir Putin, el presidente de Rusia ha ordenado, ha enviado este mensaje a los ucranianos a abandonar inmediatamente la capital Kiev y la segunda ciudad más importante también de Ucrania abandonen porque ya dimos la orden de que los tanques se preparen para entrar y vamos con toda mi gente sigue el recorrido, está a punto de llegar los más de 60 kilómetros de tropas que se están dirigiendo en este preciso momento a Ucrania a la capital, aseguró Rusia que ya dio la orden y que será letal el ataque a Kiev mi gente, y también confirmaron que se frustró un intento de eliminar al presidente de Ucrania, sí señores, el presidente de Rusia ha dado la orden y contrató a un equipo para que eliminara al presidente ucraniano que pues hasta el momento se salvó de este eh, ataque que se registró, pero confirmaron que los bombardearon siguen llegando a la capital y a otras ciudades importantes de Ucrania. Rusia está atacando y sacó todo su arsenal y aseguró que esto será letal, mi gente. Bueno, y otra noticia muy importante, presten mucha atención. Nicolás Maduro ha cometido su peor error, seguir suplicándole ayuda a Rusia por temor a una invasión en Venezuela a una extracción pues se confirma que Nicolás Maduro ha activado varios radares en este momento en la frontera entre Colombia y Venezuela para estar más seguro ya dejaron claro que estos equipos podrían detectar desde señales de aviones hasta mensajes de whatsapp mi gente es preocupante la situación porque estos radares cuatro de ellos fueron instalados en la frontera entre Colombia y Venezuela para vigilar al ejército colombiano ya que Maduro dio la orden y otro radar de alta capacidad fue instalado en Caracas, mi gente, apenas Maduro está recibiendo este tipo de tecnología que muchos aseguran que estos radares cuentan eh, con tecnología que no pueden ser detectados, así lo confirmaron pero estos radares si sí tienen la tecnología de ver hasta mensajes de WhatsApp, mi gente, hasta dónde ha llegado Maduro para tratar de tener más seguridad. El miedo es inminente a una intervención y por eso el dictador venezolano ordenó desplegar en Caracas y la frontera varios batallones. Maduro asegura que es para su seguridad, pero la realidad de todo esto es que las tropas fueron desplegadas por seguridad de Maduro porque teme que en cualquier momento entren de sorpresa y den una extracción mi gente Maduro no está tranquilo ya se los he repetido en varias ocasiones Maduro no está tranquilo en Caracas y por eso suplicó ayuda a Rusia para tener vigiladas las siete bases militares que el gobierno norteamericano tiene desplegadas en territorio colombiano solo les puedo advertir que ya notificaron a Maduro que se le acabó el tiempo y que mejor se prepare porque habrá una respuesta militar. Bueno, y ya la última noticia para terminar, presten mucha atención. Una llamada que le puede generar grandes problemas a Maduro es la que le hizo directamente a Vladimir Putin. Hace pocas horas nos llegó información de última hora de que el dictador venezolano ha llamado telefónicamente al presidente de Rusia en donde le confirmó su apoyo a Rusia por la invasión a Ucrania. Muchos aseguraron que Maduro está apoyando, ayudando directamente y le advirtió al presidente ruso que Venezuela está del lado de Rusia y que esta invasión que han dado, eh, que Rusia tiene mejor dicho todos los derechos para hacerlo y para su seguridad mi gente pues esta llamada le causó serios problemas al dictador venezolano ya que se confirma que ha llegado a territorio colombiano un submarino nuclear el gobierno de Estados Unidos está enseñando el poder que tiene en Suramérica y con esto le demuestran a Maduro y a Rusia no se entrometan en los asuntos de Colombia y de Estados Unidos porque tenemos la capacidad para llegar de sorpresa y en este preciso momento están en ejercicios militares en territorio colombiano. Mi gente, las tropas que ha movilizado el gobierno de Estados Unidos se han intensificado. Muchos militares están en entrenamiento de Estados Unidos con Colombia y advierten que las probabilidades de una extracción de Maduro están aumentando, ya que el tiempo que le dieron para que se entregara o aceptara una negociación ha llegado a su fin y Maduro fue declarado objetivo militar de los Estados Unidos que buscan dar luz verde ...para detenerlo o extraerlo. Vuelvo y le repito, todo este movimiento de tropas, los entrenamientos militares entre Colombia y Estados Unidos... ...y este eh, submarino nuclear que ha llegado por primera vez a costas colombianas... solo dejan ver que algo está tomando fuerza en territorio colombiano... ...y son las tropas norteamericanas que preparan la extracción de Nicolás Maduro. ¡Prepárese, Maduro! Porque ahora que Estados Unidos está llevando tantas tropas hasta submarinos, mi gente, es porque le van a llegar de sorpresa al dictador venezolano. Solo les puedo repetir, Nicolás Maduro ya se le acabó el tiempo, es mejor que acepte su entrega y que se decida, de lo contrario, tomarán acciones militares bueno mi gente no me queda más que agradecerles como siempre a todos ustedes por llegar hasta esta parte de la noticia invitarlos a que se suscriban a este su canal informativo noticias mundiales al día no se les olvide activar la campanita de notificaciones marcar la opción en donde dice todas para que les lleguen las nuevas notificaciones y por otro lado suscríbanse a mi segundo canal de youtube que debajo de este video vamos a estar dejando eh, el link para que se suscriban y activen la campanita también de notificaciones, muchas gracias por estar siempre en sintonía